¿Qué tal a todos? Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te muestra la forma más rápida para recuperar contactos borrados iPhone. Abre Ultata para iOS. Selecciona la opción Recuperar desde dispositivo iOS. La página permanece en los selecciones. Elige contacto. Ultata analiza los datos perdidos en un minuto. Los contactos parezca en Ulta, selecciona todos y recuperarlos al dispositivo iOS. Abre iPhone, contactos, los nombres de contactos surge. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.